Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil Wow, vaya que ahora sí tenía un buen tiempo que no subía video eh, Creo que mi último video fue poco más de dos semanas En donde les hablaba de la recién actualización del nuevo evento del mundial Pero no había subido video por compromisos personales y algunos pendientes que tenía Pero no por eso significa que no he estado jugando el juego de FIFA Móvil Así que hoy les hablaré un poco de lo nuevo que hay Del avance que llevo Y pues uno que otro tip o consejo que tal vez les pueda ayudar Bueno sin más, lo primero que les voy a mostrar son mis selecciones. De momento tengo cuatro. La principal sería eh, a mi México querido. Eh, ya lo tengo en un GRL 89. Tengo por acá a Paco Comé Ochoa. Tengo a Layun. Ubayala, Pereira. Reyes. Marquito Fabián. Giovanni Dos Santos. Andrés Guardado. A Gallardo. Chicharito Hernández y a Jürgen Damm la segunda selección que tengo es la de Brasil así es, Samba Papá eh, ya la tengo en un GRL 86 tengo de portero a Ederson eh, en la defensa Jorge, Jerumel, Emerson, Danilo a Marcelo, a Luis Gustavo, Luis Felipe que lo tengo fuera de, de posición a Ricardo Oliveira, Diego Souza y a Cutiño. Mi tercera selección es la de Francia. Tengo acá a Costil, a Lucas Hernández, a Digne fuera de posición lo no tengo, Souma, Pavar, alemán Bakayoko, a, a Dembélé, a Guignac a Giroud y por último a Fekir. Y a mi última selección que tengo pues la de Nigeria la tengo en un GRL 84 apenas estoy viendo si la subo o no a GRL 86 para completar el, el cuarto nivel de la FIFA World Cup o tomar a esos jugadores y usarlos como experiencia para mi selección de México yo les aconsejo que tengan la mayor cantidad de selecciones que puedan y que traten de llevarlas mínimo a un GRL 82 para que así puedan completar el tercer nivel de la FIFA World Cup y de esta forma recarguen esas recompensas las cuales les van a ayudar mucho para subir de GRL a su selección principal otra cosa que también deben aprovechar son los partidos de ataque enfrentado ya que de esta forma pueden conseguir las fichas World y de ganar los ataques enfrentados consiguen además a un jugador de GRL 70 o más y juntan victorias para comprar los pases premium para las recompensas de la cuarta temporada de ataque enfrentado del FIFA móvil normal Yo la verdad es de que lo juego demasiado y como podrán ver ya casi tengo las suficientes victorias para reclamar el pase premium de la división de legendaria que serían 200 partidos ganados en contra Así que, si tienen la posibilidad de estar jugando estos partidos, háganlo. Otra cosa que deben de estar muy atentos y de realizar son los partidos de las selecciones destacadas. Y si en ese Inter aparece su selección como destacada, por cada victoria que lleguen a tener, van a recibir a un jugador de su selección con la posibilidad de obtener a un jugador exclusivo de ataque enfrentado. Así que tengan mucho eso en cuenta. Yo he conseguido a más de 150 jugadores de esa forma. Jugadores oro, élite y exclusivo de ataque enfrentado Bien, ahora este, voy a escoger a una de mis selecciones porque tengo algunas recompensas que recoger en la FIFA World Cup así que voy a escoger primero a, a Brasil vamos a poner aquí como... establecer como activo y vamos a entrar al modo de FIFA World Cup ya completé el cuarto nivel gané la, la Copa Mundial de, de este nivel así que la primera recompensa, vamos a ver qué me toca son cuatro jugadores de Brasil y 10 artículos de la World Cup El primero 40.000 monedas, 5.000 puntos de experiencia, 5.000 puntos de la experiencia delantero, otros 5.000 de portero, punto de bonificación, dos fichas board, dos puntos de pase mundial. Ok, juego primer jugador oro, segundo jugador oro, 73, 75, 75, 79. Ojo, ¿se puede venir un élite? No, 79. Bueno, ni modo vamos por la segunda recompensa pensé que se iba a venir un élite ahí porque había salido un, un jugador de 79 pero bueno, vamos ahora por la siguiente y se viene okay, 60.000 monedas, nada mal 5.000 de defensa punto de bonificación 3 fichas board un punto de fase mundial un refuerzo de habilidad okay, se viene 73, Jorge otro 73 otro 73 74 75 75 78 bueno no salió ningún élite vamos a ver si en el siguiente puedo tener suerte y conseguir un jugador élite 80.000 monedas, 10 fichas de la FIFA World Cup y 4 jugadores de Brasil vamos viendo primero los 80.000 monedas 15.000 de centrocampista nada mal punto de bonificación 5 puntos de fase de mundial se sí, viene el primer jugador de 71, Jorge de 73, Nimai de 73, Nan de 74, Gil de 76, Gil de nuevamente y Luan de 78. Bueno Ningún élite, ningún élite me ha salido de momento. Esperemos que en esta pueda tener la suerte de que me toque un élite. 100.000 monedas, nada mal. Estamos viéndolas, aquí están las 100.000 monedas. 5,000 puntos de defensa 20,000 pu 20 puntos de experiencia de defensa Nada más, 2 puntos de bonificación Una ficha Word Un refuerzo de habilidad, Se viene el primer jugador media 71 Media 72 Otro 72 Otro 72 Jorge de 73 Nuevamente Jorge de 73 Mariana de 75 Y Geromel de 78 Ningún élite tuve la suerte, ni modo. Ahora sí vamos por el garantizado. Douglas Costa. Dos artículos de la FIFA World Cup y 120 mil monedas. A ver si aquí sale algún jugador además de, de Douglas que sea élite. Ahí están las monedas. 20 mil puntos de experiencia delantero, nada mal. 5 mil de defensa. 4 puntos de bonificación. 13 fichas de la World. Un punto de fase de mundial. Primer jugador: 72. 73. 73. 73. Y Douglas Costa. Bien, nada mal, nada mal. Vamos a darle aquí continuar. Vámonos a ir a mi selección. Y vamos a meter a ese Douglas que me estaba haciendo falta, no tenía un MD. Nada mal, 100 de ritmo, 82 de tiros y 89 de agilidad. Me sube el GRL, sí, me sube un punto de GRL. Me pide que cambie ahí a los Gustavo, pero bueno, eso lo vamos a hacer después. Vamos ahora a recoger a Francia, porque tengo también otros artículos que recoger ahí en la, en la FIFA World Cup. A ver si en esta ocasión logro conseguir a un élite. Vamos a subir aquí al cuarto nivel. Me van a dar a Lloris, portero, bien, nada mal. Puedo cambiarlo por costing. Y vamos con la primera recompensa. Esperemos que aquí me salga élite. Quiero un élite. Vamos, juego. Vamos, dame un élite FIFA. 40.000 monedas. 15.000 de centrocampista, nada más. Dos puntos de bonificación. Una ficha war. Dos puntos de fase de mundial. Primer jugador de 72. Otro 72. Otro 72. 73. 77, ojo, va subiendo. 77, 78, 79. Mendy, creí que iba a salir otra vez este. Un jugador élite, pero no, no fue así. Vamos por la segunda recompensa. Vamos o sea, a ver si aquí puedo tener más suerte. Aquí vienen primero las monedas: 70.000 monedas, 5.000 de defensa, 3 fichas war 3 puntos de fase mundial. El primer jugador comía 73 otro 73 otro 73 77 va subiendo 77 79 espero espero que se venga élite no se viene otra vez este mendy creí que iba a sacar élite pero no fue así ni modo vamos por la tercera recompensa 80 mil monedas nuevamente nada mal se vienen primero las monedas 15.000 de portero nada mal 10000 de delantero, 2 puntos de bonificación, una ficha war, 3 puntos de fase mundial. Se viene el primer jugador, 73. Otro 73, 77 ya subió, 78, 79. Vamos, vamos que no me sale, que no de porfa. Y otra vez Mendy, no puede ser. No puede ser que salga otra vez. Se está negando el jugador élite en salir. Vamos a ver si acá tengo tengo más suerte. Se vienen primero las monedas, 100.000 monedas, nada mal 30.000, ojo 30.000 puntos de experiencia de centrocampista. 5.000 de defensa 20.000 puntos de experiencia de defensa, 2 puntos de bonificación, 2 fichas war ojo, primer punto, ah no es mi tercer punto ya de no clasificado se viene el primer jugador, 72 de media 76, 77 78 79, no lo puedo creer no fue bueno, no he conseguido hasta el momento ningún jugador elite en esas recompensas. Vamos a ver si acá por lloris, digo tener la suerte de que me salga. Vamos primero por las monedas que no nos caen nada mal, 120 mil monedas, 5 de delantero, 15 de centrocampista, 25 de experiencia, 3 puntos de bonificación, 13 de fichas World, un punto de fase del mundial. Primer jugador con media 71, media 73, 73, 75. Bueno, ni modo. y se viene acá el portero Joris, media 88. Me va a servir también bastante en mi equipo. Vamos para allá ahora para ponerlo y espero que pueda subir un punto de GRL. Vamos a sacar a este a este hostil. Dale aquí en cambiar y metemos a George buenas stats 91 de estirada, 94 de colocación 88 de paradas y 99 de reflejo. nada más, queda todavía en media 86 no sube aún esa selección de GRL pero pues yo creo que más adelante voy a hacer unos cambios y voy a dar jugadores de, de experiencia para, para poder subir más de GRL bueno chicos voy a dejar hasta aquí el video porque se me alargó un poco eh, creo que me dio material para hacer tres videos de lo que grabé así que espero que les haya gustado si fue así por favor suscríbanse al canal activen la campanita de notificación para que sigan recibiendo más videos como este y por favor no olviden dejar su like nos vemos en el próximo video adiós sí bueno sí sí está prendido sí ah ok oigan eh, les recomiendo que sigan los demás videos porque viene incluida una sorpresa, ¿eh? Para que no se los pierdan, ¿sí? Bueno, eso es todo. Bye.